un buen día en esta parte vamos a ver cómo convertir las capas vectoriales en formato raster para luego usarlas en una suma ponderada con los pesos obtenidos a través de la evaluación multicriterio. si abrimos la tabla de atributos tenemos 18 variables estas 18 variables las necesitamos en formato raster vamos a convertirlas es algo muy sencillo nos vamos en ArcToolbox, toolbox conversion tools nos vamos to Raster y seleccionamos Polygon to Raster. En Input Feature vamos a seleccionar la capa vectorial. Y en Value field vamos a seleccionar la variable, en este caso la variable 01. Y la vamos a llamar igualmente variable 01. En tamaño de celda le dejamos en 3000, está bien, no hay problema. Ok, desactivo la capa vectorial. Y vemos que ya tengo en formato Raster, la variable 01 ahora vamos a proceder a realizar el mismo proceso para las siguientes variables zona de estudio variable 2 v02 aceptar tengo la variable 2 y continúo con el resto de variables variable 7 variable 14 variable 16 y variable 18 aceptar esto es un proceso sumamente sencillo y ahora procedemos a hacer la suma ponderada de las capas usando raster calculator vamos en Arc toolbox en Spatial analysis tools en map algebra y raster calculator también podemos hacer la suma ponderada con overlay con weight sum pero acá les voy a enseñar en Raster Calculator para que tengan mayor claridad de cómo funciona este proceso. Entonces, ¿cómo vamos a asignar los pesos? Si vamos al archivo de Excel, acá por ejemplo, de la variable 1 a la 4 están en vivienda y hogar. Tenemos que la vivienda corresponde al 50%, alumbrado 30%, internet y TV cable 10% cada uno. Entonces vamos a asignar estos pesos. ¿Y ¿Cómo lo hacemos? Regresamos a Raster Calculator. Y decimos lo siguiente, abrimos paréntesis, sería la variable 1 multiplicada por el 0.50%, cierro paréntesis, esto sumado, abro paréntesis, por la variable 2 multiplicada por 0.30%, cierro paréntesis, abro suma, abro paréntesis, sería la variable 3 multiplicada por 0.10, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, sería la variable 0.4, la variable 0.4 multiplicada por 0.10, cierro paréntesis, y esto debe dar el 100%, bueno, acá sería la unidad, 0.5, 0.3, 0.1, 0.1, a esta la vamos a llamar vivienda y hogar, VH podemos ponerle, vivienda y hogar, le damos ok y ya tenemos una nueva variable, ahora si le cambio la simbología a esta propiedades, symbology, le pongo una escala de, de rojo a verde, de rojo a verde, aceptar, entonces qué me dice acá, bueno me diría que la vulnerabilidad social de empobrecimiento por vivienda y hogar, acá las que están en verde son las que tienen menos riesgo a empobrecerse, estas zonas, en este componente. Ahora vamos a continuar con el resto de componentes. En educación sería la variable 5, 6 y 7, con 20, 35 y 45%. Hago el mismo, el mismo proceso, spatial analysis tools, mapa álgebra, Raster calculator, abro paréntesis, sería la variable 5 por... Sería el 20%, 20, 35 y 45. 0.20 más la variable 0.6 multiplicada por 0.35 más la variable 0.7 multiplicada por 0.45 cierro paréntesis, esto sería en educación le damos a aceptar y podemos hacer el mismo análisis aquí con respecto a educación las propiedades simbología, voy a seleccionar una paleta de de rojo a verde aceptar respecto a educación, las que están en verde son las que tienen menos probabilidad de sufrir empobrecimiento por educación, de acuerdo a los pesos asignados. Les reitero, este es un ejemplo, no estoy diciendo que esa sea la realidad absoluta, o tal vez puede, podría ser un acercamiento, dependiendo de si el análisis está correcto, si los pesos asignados son los correctos. Pasamos a la siguiente variable. En estado civil, la variable 8 la dejamos, y en salud sería la variable 9, 10 y 11, con 20, 30, 20 aquí podemos ver que sus valores no suman la unidad los voy a modificar arbitrariamente 30 y 50 80 y 20 ya sería el 100% entonces vamos a hacer la variable 9 30 50 y 20 hacemos el mismo proceso raster calculator variable 9 por 0.30 más la variable 10 por 0.50 y más la variable 11 por 0.20. Este corresponde a salud. Le damos aceptar. Sería el mismo análisis. En verde tienen mejor sistema de salud. Ahora vamos en la económica. Sería la variable 12. De la variable 12 a la 15 con 10, 40, 20, 30. Raster Calculator. Sería la variable 12 por 0.10 más la variable 13 con el 40% más la variable 14, con el 20, y más la variable 15, entonces sería el económico este, ok. El mismo análisis, las zonas que están en verde tienen menor riesgo de empobrecerse, de acuerdo a los pesos asignados. Les reitero, es solamente un ejemplo, no es algo real, el análisis puede estar mal. Y finalmente vamos con el componente ambiental, que sería el 16, 17 y 18 con 30 40 30 igual raster calculator sería la variable 16 con 30 más más la variable 17 con 40 y más la variable 18 con 30 esta sería la ambiental ok igualmente se hizo el mismo análisis ahora en un primer paso ya hice las sumas ponderadas pero vamos a hacer en el componente social, sería la vivienda, educación, estado civil y salud. Sería 40 25 530. Cluster calculator. Sería igual a vivienda por el 0.40 más abrimos paréntesis educación por 0.25 más, abro, sería la variable 8 por 0.05 y más la variable salud multiplicada por 0.30 entonces tenemos variable vivienda 40% educación 25% la de Estado Civil 5% y la de Salud 30%. Este sería el social. Realizamos el mismo análisis. En este caso las que están en verde tienen menor vulnerabilidad, empobrecerse. En la parte social. Y ahora finalmente me toca combinar la social, la económica y la ambiental. La social 40%, económica 45% y ambiental 15%. Vamos nuevamente a Raster Calculator, la social por el 0.40, cerramos paréntesis, más la económica por el 0.45% y más la ambiental multiplicada por el 0.15%. Y esta sería la vulnerabilidad total. Entonces vamos a colocarle vulnerabilidad. Que en resumen sería el componente social aporte un 40%, el económico el 45% y el ambiental el 15%, llegando digamos al 100% dentro de la vulnerabilidad social al riesgo de empobrecimiento. Este sería todo el proceso de unir las capas a través de las sumas ponderadas para llegar a la vulnerabilidad social al riesgo de empobrecimiento. Le damos aceptar y tenemos aquí la vulnerabilidad. Ahora, finalmente, deberíamos reclasificar de acuerdo a los rangos que se hayan establecido. Vamos en, con la herramienta Reclass, mismo en Spatial Analysis Tools, Reclassify. Podemos clasificarla en unas tres categorías. En este análisis deben tener mucho cuidado, todo depende de las categorías que fijaron al inicio. Por ejemplo, podría ser tres categorías. Una que avance hasta el 30%, otro al 60% y otra mayor al 60%. Pero en este caso si no tenemos una categoría mayor al 60% podríamos decir, bueno, de acuerdo a esta evaluación de vulnerabilidad solo tenemos dos categorías. Pero para este ejemplo vamos a usar los valores mínimos y máximos. Entonces vamos a ponerle por decir hasta el 30%, la otra hasta el 40% y la última hasta el 60% aceptar y le damos ok, entonces reclasificamos la vulnerabilidad, vamos a decir que acá es alta, perdón baja, media y alta, aceptar, cambio de colores, baja, le voy a poner un verde, media, un amarillo, y alta un rojo. Entonces, de acuerdo a este análisis multicriterio, nos muestra los resultados y nos dice que, que la vulnerabilidad al riesgo de empobrecimiento en estas zonas que están en verde es bajo, en amarillo media y en rojo es alta. Aquí les reitero, el procedimiento es sumamente sencillo. Lo más complejo es establecer los pesos y el análisis de las variables. Los resultados dependen de si se hizo bien la estructura en componentes. Y en la asignación de pesos esto es lo más difícil de todo el proceso lo más difícil es la asignación de pesos y eso lo debe hacer un equipo multidisciplinario en caso que los resultados no sean satisfactorios o no reflejen la realidad hay que analizar nuevamente los pesos y someterlos nuevamente a una valorización podría ser en la matriz de SATI entonces con esas técnicas de evaluación multicriterio podemos hacer mapas de riesgo vulnerabilidad o amenaza y para finalizar, la calidad de los resultados depende de la calidad de datos de entrada y sobre todo del análisis o jerarquización de las variables, de la asignación de pesos. Eso es lo más importante. De ahí, este es un procedimiento sumamente sencillo de realizar algunos clics. Espero que sea de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Muchísimas gracias.